Muy buenas amigos, instalador del aire acondicionado. Aquí Camilo Sebastián con otro video de valor. Eh, ya sé que estás confinado, que estamos con la crisis sanitaria. Hoy día 17 de abril del 2020. Sigo preparando yo aquí en mi encierro todo lo que es la temporada de verano que ya estaremos abiertos para trabajar. Y por eso quiero darles este, buenas vibraciones, este, buenos consejos para lo que se si viene es que esta tormenta al final de cuentas pasará. Hoy, ¿qué es lo que le quería comentar?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 este es el consejo de hoy, espero que les guste y que cualquier consulta que quieran me la hagan en los comentarios, me manden mensaje o lo que necesiten. Nada más por hoy y ya luego les enviaré más consejos para atravesar esta tormenta del COVID-19 y seguir adelante con la campaña de verano aquí en el hemisferio norte. Un saludo y hasta el próximo video.